Siempre arranca, sí, acá sí. arrancamos, ¿cómo les va? Bendiciones, estamos allá en vivo. Voy a intentar colocar esta, esta transmisión en el grupo de WhatsApp. Así que ya estamos acá, estamos con Adrián y con Silvina en, en, aquí en la iglesia. Así que bienvenidos a los que nos están viendo directamente desde eh, sus casas y a los que no nos están viendo. Eh, o que nos van a ver más tarde les mandamos un, un lindo saludo porque eh, la verdad que gracias a Dios que podemos contar con esta tecnología eh, maravillosa de, de, de poder eh, eh, tener eh, este, esta transmisión que sería de otra manera imposible Bueno, acá pongo el link para los que nos están siguiendo y listo bajo Bajo acá esto Ahí ya está Bueno, bienvenidos Hola Isaura ¿Cómo andás? Oh, ¿cómo va Brian? Acá lo tenemos a Brian también en forma este en forma presencial Qué lindo ¿Cómo andás? ¿Todo bien Brian? Ah, acá me pone Bendiciones ¿Cómo estás? ¿Todo lindo? Bueno Vamos a, a comenzar nuestra sesión 3. Esta es la continuidad de la sesión 3, porque ya la sesión 3 la habíamos hecho la semana pasada. Yo lo, al final mandé el video o no mandé el video. Creo que sí, ¿no? A ver. Sí, el de. Ah. Sí. No, no mandé el video de la sesión 3. Hoy no. No, del martes pasado. ¿No lo había mandado? Ah, sí, acá está. El del martes pasado. Sí, sí, sí. En... sí. Muy... Ah, no, pero recibieron el de Facebook. Porque yo lo lo había hecho. Bueno, si no lo mandé, disculpen, perdón, el, el link de, de YouTube. Ese, ¿Este? Sí, sí, ese es el, el explicativo, pero eh, yo creo que no mandé el de YouTube, el que subí de lo que hablamos el el el jueves el martes pasado creo que ahí está mi, mi confusión voy a me voy a fijar acá estoy ya entrando a youtube a ver si, si lo tengo si no si sí, ese es el eh, el de facebook claro el de youtube el Claro, sí, pero no, ma no mandé, no, sí, bueno, no importa, después lo voy a mandar este, todo junto, el 1 y el 2, que sería, esta sería la segunda parte. Hola, ¿cómo andás Alejandra? Hola Vero, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar allí. Yo creo que no mandé, no mandé el, el video o el link de YouTube, así que mil disculpas, es probable que, que no... Este, que, que, que todavía este, esté ahí en, en la biblioteca de YouTube Pero bueno, eh, después se los mando a los dos Subo el este y subo el del, el del martes pasado para que lo podamos tener Bueno, ¿qué les parece si oramos y ya eh, comenzamos? Como decíamos recién, ¿arranca o no arranca? Eh, nos reímos los que nos gusta el fútbol porque eso dicen las transmisiones de, de radio ¿no? Eh, eso delata nuestro... Nuestra pasión futbolística, ¿no? Es una propaganda muy, muy futbolera. Bueno, oramos. Señor, gracias, gracias por todo lo que nos estás dando. Gracias por esta tarde, gracias porque hasta acá nos ayudaste. Gracias porque sos un Dios siempre eh, amoroso y sos el Dios que siempre nos das una oportunidad más. Eh, siempre con vos tenemos esa alternativa de una oportunidad más, así que te agradecemos. Gracias por por este libro, gracias por todo lo que nos estás enseñando a través de él. Y aún, Señor, te pedimos que nos sigas sorprendiendo, hablando, ministrando, tocando. Eh, Señor, eh, dándonos esa, esa palabra justa eh, con, con cada versículo que vamos analizando. Gracias porque hasta acá nos ayudaste y porque nos vas a seguir ayudando. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, amén. amén. Bueno, vamos a, a estar dando inicio la semana pasada estuvimos con el eh, punto de... Eh, o, o estábamos con el, la sesión 3, que tenía que ver con jueces y con Débora y Barak. ¿eh? ¿Recuerdan a Débora y a Barak? Eh, estos dos personajes. Hola, ¿cómo te va Ingrid? ¿Cómo andás? Bendiciones, gracias a todos los que se están uniendo ya. Eh, y estos personajes, hacemos un breve recuento... Eh, eh, eh, Débora tenía una, un, un ministerio, el ministerio era un ministerio profético, y un ministerio obviamente de, de, de ser una, una jueza de Israel, y a, así en, esa, en, ese, eh, en ese ministerio eh, se le acerca a Barak, ella juzgaba o, o profetizaba, dice, bajo una palmera, y bajo esa palmera ella tenía, eh, o se conocía como la palmera de Débora, Así nos dice la Biblia, el relato bíblico. Y ahí se le acerca Barak y este, le da una palabra profética a eh, Débora y le dice: No te ha dicho Dios que te enfrentes este, eh, a Císara, ¿no? o que te levantes contra Císara. Recuerdan, Císara era el general eh, del de, eh, ejército moabita. Y hasta ahí eh, habíamos visto, y bueno, habíamos visto cómo, eh, cómo Barak. Este, quiso ir, pero solamente quería ir con el acompañamiento de Débora. Débora le dice, bueno, pero si eh, yo voy a ir con vos, pero la victoria no va a ser tuya, o la gloria no va a ser tuya, sino que eh, Císara va a caer en manos de una mujer. Y terminó eh, siendo eh, ajusticiado Císara eh, por Yael, eh, una, una mujer que, si te recuerdan, más o menos para que tengamos la, la historia... Que es la que lo, lo recibe en su tienda y que este, eh, termina eh, con su vida con una estaca en su cien, en la cien de Císara. ¿sí? Luego de esto, ahí en el capítulo 5, si miramos, eh, en el capítulo 5, vamos a, a, a, a estar leyendo, si quieren, esa primera parte. Dice: Yo te lo voy a leer en la Reina Valera, fíjate si lo podés buscar ahí en tu. En tu Biblia, si sí, la tenés. Acá ustedes tienen la NTV o tienen otra versión, ¿no? NTV. NTV. Bueno, dice así. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo a Jehová, oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel,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 por él, en contra de los poderosos, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de Ti Benjamín, entre sus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos, también de isacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar, se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén, hubo grandes disoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los validos en los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del, del Jordán. Y ¿por qué estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanak, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas.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 cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años, ¿sí? Así que, qué bueno que, que, que, que podamos estar en este capítulo, y vos decís, acá nos dice el, el, eh, el PDF, nos dice que eh, profundicemos nuestro entendimiento, estamos en la página 8 del PDF, creo que es, ¿sí? Si lo tienen por ahí. Dice, para entender más acerca de las canciones de victoria, vayamos a los siguientes versículos. Porque acá estamos escuchando una canción de victoria de Débora, que la hace junto a Barat, y que celebra la victoria que habían tenido frente al ejército moabita. Pero acá nos relata algunos este, eh, episodios donde se canta victoria. ¿sí? Fíjate que ahí tenemos... Un cántico de victoria en Éxodo 15. ¿Recordás un poquito la, la historia? Éxodo es, hola, buenas noches, Norma, María Laura, eh, Delia, Heredia. Qué bueno que están allí también. Vamos a buscar, ahí Éxodo 15, del 1 al 3. Y el versículo 21 creo que nos dice ahí, ¿no? A ver, buscamos Éxodo 15, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen por ahí? Dale, a ver, léelo vos. ¿Te animás? Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un llavero. Yahweh es un hombre. Yahweh es un hombre. Claro, sí. Y el 21 este, dice: eh, Y María le respondía: Cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este es el cántico que se realizó en el, eh, en el momento en que pasaron el mar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Entonces, ¿Cómo están? Bien, todo pase. Pasen, pasen, pasen. Toman asiento, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bienvenidos los dos. Bien, eh, gracias, mi ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Manuel. Hola Manuel, bienvenido. ¿Venís al, al curso? Sí, venimos a, a aprender. A aprender. Bueno, justo estamos en Jueces 5, ¿sí? ¿Y esposa Jimena? ¿Cómo andás Jimena? Bienvenida. ¿Cómo andás? Sí. Mi hermano me recibió cuando vine. Somos de Buenos Aires. ¿Ah sí? Sí. Qué bueno. un poquito que vinimos, un mes más o menos. ¿De qué parte de Buenos Aires? De Florencio Varela. Ah, de Florencio Varela, zona sur. Zona sur. Sí, sí, qué bueno. Sí, qué bueno ¿Y se vinieron por algún tema en espacial o...? Eh, por todo, por trabajo, por querer venir a venir acá, por afecto, porque tengo a mi hermana acá. ¿Tenés tu hermana acá en San sí. Luis? En la ciudad de San Luis. Sí, acá en la calle España hay dos cuadras. Ah, mira. Así que, bueno. ¿Y ustedes dónde están viviendo ahora? Eh, ahí cerca también de mi hermana estamos alquilando un departamento. Ah, están alquilando. Mira, qué bueno. Y bueno, recién nos estamos acomodando con congregación. Qué bueno. Eh, Vinieron hace poquito trabajo? entonces. Sí. Qué, bueno. qué bueno. Bueno, bienvenidos. Después los sumamos al grupo para que puedan tener el PDF. Nosotros estamos con un material. Estamos con un PDF eh, para que puedan, este, eh, por lo menos, tenerlo así. Eh, ¿Quieren su celular acá? ¿Tenías? <ríe> sí, no tengo bueno, si no lo tenés, no te hagas problema. Lo mismo vamos a compartir ahora. para sí, que ¿Lo tenés? Sí, sí. Dale. ¿Vos le podés este, tomar el número? y ¿Tenés como para compartir el PDF? Yo lo tengo para compartir. ¿Vos tenés? ¿Le podés tomar vos el número a ella? ¿Sí? Bueno. Y después me lo pasás. Bueno. Eh, porque así le puedes compartir el, el PDF, te, pasar el número a ella, bueno. ¿sí? así este, pueden tener. ¿eh? De, decime el número de... De 11 23 24 61 20. ¿61 20? Sí. Claro, característica de Buenos Aires, claro. Sí, sí, sí. sí. 11 23 24 61 20. Sí. Bueno, ahí te va a pasar el PDF para que puedan ir viendo por lo menos ahí el, el, cómo vamos siguiendo esta, eh, esta modalidad. Les cuento que la modalidad que estamos teniendo es una modalidad dual. Eh, acá estamos presentes eh, estas cinco personas, pero tenemos otras personas que nos están viendo en este mismo momento, están en directo en Facebook Live. Entonces ellos también están viendo y a su vez, después como queda alojada en, en, en la página, eh, el que quiere puede ir al, al, al link del video Y lo vuelve a, a repetir y lo puede ver nuevamente a, al video ¿sí? Para que puedan eh, tener esta modalidad Entonces, eh, ella ahora te lo va a pasar eh, Ahí te va a pasar eh, Jimena el, el PDF para que lo puedan tener Y... Ay, tengo otra Jimena, Jimena cuánto? Es Jimena Soria Soria oh, Acá mira, hola Isabel, ¿cómo andás? Buenas noches Acá está Delia también. Bueno, saludamos a, a, a todos los que están conectados en directo. Y estábamos hablando del de cántico de Débora allí en Jueces, capítulo 5, para ponerlos un poquito en contexto. Y estábamos comparándolo con lo que pasó también en Éxodo, en Éxodo capítulo 15, del 1 al 3 eh, y hasta el 21 inclusive, que... Así como el cántico de Débora fue por la victoria que Dios había dado milagrosamente frente a Císara, el capitán o el general del ejército moabita, allí en Éxodo lo que estaban celebrando los israelitas, con Moisés, María, Aarón y todos los israelitas, estaban celebrando el paso del Mar Rojo y cómo Dios había peleado por ellos frente al el ejército egipcio. O sea, acá vemos una comparación de por qué estos cánticos se daban de esta manera, porque uno lee todo el cántico, todo el capítulo 5 de Jueces es un cántico que hace Débora y que va nombrando algunas características. ¿eh? Oh, ah, mira que le están dando la bienvenida, Mónica Faría lo saluda. Muchas ¿eh? gracias. Así que bueno, ahí le están dando la bienvenida para que eh, puedan sentirse cómodos acá. Claro, ahí está. Listo, así ya los vamos ya los vamos sumando al grupo y van este, eh, tomando noción de cómo es la dinámica de, de, de estas clases. Pero bueno, ahí estamos justamente con esto y hay otro cántico que nos referencia el PDF. Si ustedes buscan ahí Segunda de Samuel 22 del 1 al 4. Vamos a buscar Segunda de Samuel 22 del 1 al 4.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 A Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Sigue sí, el cántico también allí, pero para que tengamos estas referencias, eh, tanto Moisés, aarón María, Débora, en este caso David, tenían esta modalidad, una modalidad que eh, nosotros eh, la podemos replicar. ¿Cuál es la modalidad? Celebrar las victorias. Bueno, acá tenemos un ministerio que se llama Celebremos la Recuperación y que tiene que ver con celebrar lo que Dios nos va dando. Porque es bueno, es bueno acordarnos de Dios cuando estamos en necesidad y es bueno acordarnos de Dios cuando las bendiciones vienen y agradecerle. Ellos estaban haciendo esto, un cántico de agradecimiento, un cántico de alegría, un cántico de... Victoria. ¿eh? Yo no sé por qué momentos estás pasando vos, yo sí sé los momentos que estoy pasando y cada uno de nosotros eh, tenemos momentos claves, ¿no? Hay momentos claves en nuestra vida y esos momentos claves son dignos de acordarnos. Y de esos momentos difíciles, eh, la palabra crisis, este... Eh, Hoy, hoy la entendemos como que también es una oportunidad de poder salir adelante, las crisis que vamos teniendo en nuestra área física, en nuestra área emocional, en nuestra área económica, en nuestra área sentimental, eh, familiar. Y cuando salimos adelante, lo bueno es que reconozcamos a Dios, y que digamos, Dios, vos sos digno de alabanza. Hay una canción muy viejita que decía los carros de Faraón, ¿se acuerdan? Mm -hmm. Cantaré al Señor por siempre... Está inspirado en el cántico de Moisés. y eh, Nosotros allá en la década del 90 la cantábamos con mucho ímpetu, ¿no? Y ahora nos miran los chicos diciendo, ¿por qué se ponen tan contentos con eso? ¿viste? <risa> <risa> nos cambiaron las épocas ya, las canciones son diferentes, ¿no? Y nosotros contentos, haciendo los carros de faraón. Y... <risa> Pero bueno, eh, eh, está bueno que hagamos fiesta, ¿no? Y que nos alegremos en Dios. Eh, que, que digamos, Señor, vos sos el único digno de ser alabado. Vos sos el único digno de, de ser exaltado. Vos tenés esa, esa maravillosa virtud de, de darnos paz en medio de las tormentas. ¿Eh? Por eso, yo no sé tu situación, yo sé la mía, sé que este, eh, cada uno de nosotros tiene sus, eh, sus frentes de batalla, todos tenemos nuestros frentes de batalla, y por ahí en este momento estás en medio de la batalla. Por ahí, este es el momento donde estás en medio de la lucha. Y a veces en medio de la lucha se nos hace difícil ver el final. viste Cuando estás ahí en el medio de la, de la compulsa, en medio de, de los problemas, se te hace difícil ver el final. La palabra de Dios nos viene a nosotros y cuando la miramos de esta manera por ahí nos da ánimo. Es decir, Señor, va a tener un fin mi problema. Mi situación va a tener un fin. Mi enfermedad va a tener un fin. ¿Sí? Y en ese fin yo te voy a alabar. En ese fin te voy a exaltar, en ese fin te voy a glorificar y voy a ser como Débora, voy a ser como Moisés, voy a ser como David y te voy a exaltar y voy a hacer fiesta para vos. Voy a hacer una fiesta, ¿sí? Eh, y está bueno hacerlo, y está bueno, ¿sí? Eh, si no lo hiciste nunca, si nunca le eh, eh, o, o si solamente te quedaste, eh, bueno, gracias Señor y listo, y no hiciste más nada, yo te invito a que a partir de ahora comiences a festejar. ¿sí? Y festejes. Y, y hagas. No, no te digo que te pongas con la pandereta, tocar la pandereta y hacer un cántico como lo de No te digo porque por ahí no te va a salir. Y bueno, viste este, a, algunos tienen el don de. Oh, sí, y nos entusiasmamos. Bueno, no sí, drama. si querés, no hay drama. Pero que haga fiesta. Hace fiesta, reuní a tus seres queridos, reuní a tus, a tus familiares y decís, esto que estoy haciendo es en agradecimiento a Dios, porque Dios me dio la victoria, porque Dios me sanó, porque Dios me proveyó en un momento difícil, porque Dios estuvo en esta situación, hagamos fiesta, hagamos fiesta, festejemos, celebremos. ¿Sí? Eh, a veces lo miramos a Dios, bueno, hablábamos un poquito de la semana pasada de cómo es nuestra mirada a Dios y, y espero que nadie se haya ofendido, si se ofendió a alguien le pido dis totalmente disculpas, perdón, pero hablábamos de que eh, la concepción de Dios es muy diferente a la nuestra. O sea, cómo nos mira Dios y cómo ve Dios las cosas, nosotros somos muy limitados. Vos imaginate que a nosotros se nos parte la cabeza cuando pensamos que Dios también es mujer. Y, y, y vos decís, pero ¿qué estás diciendo? Es una herejía lo que estoy diciendo. Y si Dios también es mujer, si, ¿cómo nos creó? ¿Cómo nos creó Dios? Hombre y mujer. ¿Y cómo fuimos creados? O sea, si Dios creó al hombre, ¿no? Y dijo, me voy a inspirar en mí mismo mm. para hacer al hombre, y lo hice al hombre con todas sus características, entonces ¿qué hizo de la mujer? Mm. Dijo, bueno, voy a hacer algo mm. con lo que me resta. ¿O hizo, lo, lo hizo también a su imagen? ¿La hizo o no la hizo a su imagen? Entonces significa que bíblicamente Dios es hombre y también es mujer. Si esto te parte de tu teología, perdón, no, no quiero ofenderte. Claro, si te estoy bloqueando, perdón, no te quiero ofender. Pero, ¿es bíblico o no es bíblico? Sí, la cabaña. Que... Sí, y en la Biblia también se presentan ciertas ah, sí, cabaña, oportunidades sí, la... como madre, lo que pasa es que hay que profundizar, pero sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que, que, que, que estamos con el, con el colectivo feminista? No, no, no perdón, nada, no, nada que ver, no, no, no, no, no estoy diciendo eso. es como que entra la limitación nuestra, ¿no? Claro. Nosotros somos limitados, mm -hmm. y nosotros le ponemos limitantes, mm -hmm. inclusive le ponemos limitantes al obrar de Dios. Mm -hmm porque lo limitamos a Dios con nuestra eh, percepción o nuestra falta de, a veces, de, de fe. no Lo estamos limitando, limitamos a Dios. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Dios nos mira a nosotros de otra manera. A veces decimos, uy, no, pero eh, todo lo que tenga que ver con Dios tiene que ser este, eh, santo, sacro y, e inmaculado. Y es verdad, porque Dios es santo, porque Dios es... Este, inmaculado, Dios no tiene pecado. Ahora, no significa que Dios no sea divertido. Porque te hago otra pregunta, que por ahí te va a partir la cabeza. Te hago otra pregunta, ¿no? ¿Dios tiene sentido del humor? Sí, porque hombre tiene sentido del humor. Si ¿Dios tiene sentido el humor? Pues yo me imagino que Dios se ve contar unos chistes espectaculares. ¿O no? ¿O no tiene sentido el humor? Sí, sí, te, te, sí. sí. Te, a ver, esta, esta, esta te, va, te va a matar esta. ¿Dios baila? Estoy transpirando. Llego ¿no? así, lo sí, bajo, que sí. ¿Eh? Digo así, pero ya tengo lo menina. ¿Dios baila? Sí, sí. hay una parte en la Biblia que dice que Dios nos canta. Ah, sí. Que nos eh, rodea. Que nos rodea con cánticos, ah, sí. con danzas, sí. Sí. porque todo lo que hacemos nosotros lo hace Dios, ¿o no? ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos lo hace Dios. Entonces, si a nosotros, te pregunto a vos, ¿te gustan las fiestas? Sí. ¿Te gustan o no te gustan las fiestas? ¿A alguno le gustan, a otro no? ¿Te gustan? Sí. menos. ¿sí? ¿Pero te pones contento cuando estás en alguna fiesta? Ah, sí. ¿Sí? ¿Te pones contento? ¿Sí? Bueno, ¿te gusta te gusta compartir? ¿Te gusta estar con tus amigos? ¿Te gusta te gusta estar ese, viste? No, no sé si, si por ahí idealizamos mucho, pero estamos todos rodeados, compartimos. Los argentinos siempre tenemos que comer algo. ¿Viste? no es que nos juntamos, sí, ¿no? Entonces algo. Y bueno. A Jesús, al Señor, ¿le gustan las fiestas? Sí, creo que sí. Entonces, ¿Por qué nos hacemos tantos problemas? Si le gusta, yo no, no te estoy diciendo que nos emborrachemos y andemos este, de parranda con, con el, la corbata para acá. ¿eh? No te estoy diciendo, yo estoy diciendo una fiesta, una fiesta en el Señor, una fiesta. ¿sí? Y que lo celebremos, y que celebremos las victorias. Hagámoslo. ¿sí? Vuelvo a decir, vuelvo a insistir, no, no, no estoy insistiendo que nosotros... Este, desvariemos con esto ni que eh, hagamos un zafarrancho sino una fiesta y festejemos acá si ustedes se fijan ahí en el eh, creo que es esta es la página 9 del pdf nos da un eh, croquis o un pequeño eh, bosquejo de este capítulo y de el cántico sí. de Débora ¿sí? lo pueden ver sí. ahí si lo miran dice eh, algunas cositas sí. En la página 9, ¿lo tienen ahí? O diapositiva número 9, o... sí, sí. ¿está? ¿Lo ven ahí? Dice, el 1, dice, alaban a Dios por salvar a Israel, desde el versículo 1 al versículo 5. Después, el 2 dice, hablan de la vida bajo la opresión de canal, desde el versículo 6 al versículo 8. El ánimo y la exhortación para cantar la victoria de Dios, el versículo 9 al 11. Habla tanto de las tribus que estuvieron en pelea en la pelea como de aquellas que no pelearon, desde el versículo 12 al 18. Habla de la batalla, del versículo 19 al 23. Alaba a Jael por haber matado a Císara, del 24 al 27. Insultan o este, le dan este, una palabra eh, a la madre de Císara, del 28 al 30, y termina en el versículo 31. ¿sí? Eh, y esto sería como un... Pequeño bosquejo de este capítulo o este, este cántico de Débora. Ahora, ¿qué te parece si nosotros al ver este capítulo lo desglosamos de alguna manera? ¿no? El, la primera parte de su canción alabando a Dios por lo que Él hizo en Israel. ¿sí? Los versículos 1 al 3. Eh, vos lo tenías en la versión NTV, me dijiste, ¿no? A ver, lee, ¿te, te animas a leerlo? Del 1 al 3, el 5 de jueces. 5 del 1 al 3. Sí. Ese día Débora y Barak, hijos de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes. Presten atención ustedes gobernantes poderosos. Pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Bien. Acá nos hace unas lindas preguntas. Dice, ¿cómo alaba usted a Dios? ¿Cómo alabo yo a Dios? ¿Cómo alabas vos a Dios? ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos? Y nos dice una segunda pregunta. ¿Solo alaba cantando? ¿Solo cantando? ¿Alabamos a Dios? ¿Cómo más podemos alabar a Dios? con nuestras actitudes. ¿Y cómo sería eso? Sí, cuando, cuando... Agradeciendo. Sí. ¿Sí? Con ofrenda. Con ofrenda. Sí. Con servicio. Sí. ¿Sí? Alabamos a Dios. ¿Eh? El otro día estaba hablando sobre el tema de, de, de nuestro trabajo. Nuestro trabajo este, que nos da el sustento. Nosotros lo podemos tomar solamente como una... Un, una herramienta para nuestra, nuestro bienestar económico, nuestra, eh, nuestro sustento este, financiero, uh -huh. o lo podemos tomar como una extensión de nuestra adoración a Dios. Si lo hacemos de esta segunda manera, lo que estamos haciendo, aparte de tener una redención del tiempo, decir, bueno, voy a aprovechar el tiempo, si yo comienzo a adorar, o en este caso alabar a Dios con mi trabajo yo comienzo a hacer de que, de, del trabajo algo que hasta ahora no lo estaba haciendo comienzo a hacer otra cosa ¿sí? y entonces ya no, no sectorizo mi servicio a Dios o mi eh, devoción a Dios solamente al espacio físico de una iglesia o de un templo donde vayas sino que el Señor me está eh, llevando a que sirva de la misma manera que serviría a mis hermanos en la iglesia a los que estoy rodeando en mi trabajo. Y cambia mi, mi percepción de trabajo, ¿no? ¿O no? Se extiende mi momento de oración, mi momento de alabanza, mi momento de adoración, se extiende a mi trabajo. Y entonces ahí la cosa toma otra dimensión. Y comienzo a orar, y ya no, eh, a ver si, si, si podemos entender esto o, o, o lo podemos comprender desde este punto de vista. Ya dejo de preocuparme por todo lo malo que sucede a mi alrededor, porque lo malo está, la sociedad está convulsionada y todo lo demás, ni siquiera me meto en lo político, nada. Ya dejo de preocuparme de eso y comienzo a preocuparme por ser un mejor servidor de Dios. Y me cambia la percepción, ¿o no? Entonces, creo que a esto se está apuntando este, eh, este eh, pasaje, o este, eh, este momento del PDF, está apuntando a que nosotros podemos comenzar a ser unos adoradores, unos ministros de su alabanza, Aún sin cantar, porque a veces lo hacemos bien, a veces no lo hacemos tan bien, y bueno, no interesa. ¿Sí? El tema es, es alabarle a Dios, el tema es adorar a Dios, ¿Sí? el tema es que nosotros podemos este, entender que Dios es nuestro Señor. El versículo 31 habla de la justicia de Dios, ¿Sí? vos lo tenés ahí, el, cinco, ¿Cuál? el 531, sí. a ver... Sí, el 31 nada más. Señor, que todos tus enemigos mueran como Císara, pero los que te aman que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Bien. Y ahí habla, el, ese es el final del, de, del cántico, ¿no? Y habla, dice, bueno, que todos tus enemigos sean como Císara, que terminen de esa manera. Ahora vieron que tenemos un concepto de la justicia terrenal y tenemos un concepto de la justicia divina. Uh -huh. ¿no? La justicia terrenal tiene sus tiempos eh, e inclusive está eh, muy, eh, hoy muy devaluada la justicia eh, por los diferentes este, vaivenes que ha tenido y depende de los ojos con los que se miren, se si aceptan o no se aceptan los fallos judiciales. Uh -huh. Bueno, es todo un tema la justicia, sobre todo en nuestro país es bastante complejo todo el, el, el tema judicial, pero nosotros decimos, siempre, casi siempre terminamos diciendo esto, eh, pero hay una justicia de la que nadie se escapa. ¿Cierto? Que, inclusive gente que ni siquiera conoce a Dios, dice, hay una justicia que nadie se escapa, ¿no? que es la justicia de Dios. Bueno, ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a las injusticias? Frente a las crueldades que están a la orden del día en nuestra sociedad. Porque esto que le pasó a Israel... No es algo que este, no esté pasando, no digo de la misma manera, pero sino en forma eh, análoga, no esté pasando ahora en nuestro país, en diferentes rincones, diferentes ciudades, barrios, este, calles de nuestro país. O sea, violencia, dolor, crueldad. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? Hay veces que, no sé si a vos te pasa, pero eh, nos da una sensación de impotencia, es decir, ¿por qué...? No, no cambian las cosas ¿por qué siguen habiendo tantas este, injusticias sobre cualquier injusticia o sobre cualquier tema ¿sí? vos fíjate que como que te enardeces pero confiamos en un Dios justo confiamos en que Dios va al final va a terminar haciendo su justicia porque si tenemos esta confianza en realidad Vamos a mirar esto y qué es lo que está necesitando hoy nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita que nosotros eh, insistamos y, y nos pongamos, este, eh, en, no digo que no reclamemos, eh? perdón, no, no estoy diciendo eso, pero que nos pongamos este, muy monotemáticos en, en los reclamos o necesita otra palabra o necesita otra mirada. ¿Qué necesita nuestra sociedad? Nuestros amigos. Eh? Nos enganchamos por ahí en las conversaciones, y digo nos, porque yo también me suelo enganchar, y por ahí este cuando viene el Espíritu Santo me dice, bueno, pero para un poco, porque si no está todo mal. no Porque claro, viste nos enganchamos, y sí, que sí, que pa, que, que pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y empezamos, ¿no? y enumeramos y tenemos la listita, armamos, viste, traca, traca, tra, traca, tra, traca. Ahora, eso está todo correcto, son todas eh, enunciados de lo que nos está pasando. Pero mi mirada se queda solamente en eso, en la injusticia, y ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esto? ¿Tiene que haber un final o no? Así como hay un final para mi situación, para tu situación, va a haber un final para todo. Y evidentemente esa frasecita que nos, nos llama mucho la atención, este, esto va a pasar. Para Dios no va a quedar nada sin que se arregle. Por más que por ahí vos decís, uy, pero este, pasó tanto tiempo, eh, creo que hace unos... Sí, la semana anterior fue que Javier comenzó la reunión hablando de eh, lo que le pasaba a Saf, que miraba en un salmo, que miraba lo que este, los eh, inicuos eh, tenían como ganancia y como que le iba todo bien, y bueno, decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Sí? Es como que, y más o menos nuestra mirada, decimos, pero no puede ser, Fulanito, mirá, este, eh, se pasa haciendo todo mal, eh, es un delincuente y parece que nada lo afecta. Sí, bueno, pero parece. Y hay como un periodo de gracia y un tiempo de gracia. Pero después, si vos te fijas, todos van terminando y todo lo que es malo termina siendo malo. Claro. Sin embargo, vemos que como que tienen una prosperidad, ¿no? aparentemente, mm -hmm. y haciéndolo malo Pero el Señor nos anima para que no tengamos claro el día de ellos, ¿no? En el Salmo 70. No, sí. ¿dónde Salmo está? <risa> sí, sí, sí. Pero hay otros Salmos también que hablan ¿Sí? básicamente ah, de lo bien. mismo. Pero más allá de, de, de, de todo eso, ¿por qué te quiero decir? Y... Vuelvo a insistir, no estoy hablando de, y no me quiero meter en el tema político argentino porque es meternos en problemas nada más, sino después no salimos más de, de, de discusiones que no tienen sentido en este ámbito, ni en ningún ámbito creo que tienen sentido. Pero todo va a pasar por la justicia de Dios. En, en realidad no es que va a pasar, todo pasa por la justicia de Dios. Hay una justicia, como bien lo dice ese, ese dicho, hay una justicia de la que nadie va a escapar. Nadie va a escapar de esa justicia, que es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se va a cumplir. Y nosotros por ahí podemos engañarnos y podemos decir y podemos este, argumentar como solemos argumentar. La mayoría de nosotros argumentamos, no, pero yo hice tal cosa por este motivo y por este Y bueno, argumentamos un montón de, de situaciones y para nuestro entender creemos que tenemos razón. Y para entender por ahí de, de, de, de un gran colectivo de personas, parece que también se tiene razón o no se tiene, pero no, la justicia de Dios no pasa por la nuestra. A la nuestra la podemos manipular, la podemos engañar, la podemos este, cooptar, podemos hacer lo que querramos. La justicia de Dios es la justicia de Dios y va a llegar. Y bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que por ahí, en esta semana... En estos, en estos días que estamos viviendo, tan convulsionados, lo que vos y yo necesitamos es aferrarnos un poquito más a la confianza en Dios, que creo que es eso a lo que Dios nos quiere llevar, a la confianza en Él. Y por ahí uno dice, pero ¿por qué eh, siempre terminamos confiando en Dios y nunca...? Bueno, porque es lo mejor, porque no hay nada más seguro. En esta tierra no hay nada seguro. Nada seguro. Eh, los argentinos somos especialistas en saber de que todo es relativo. <ríe> ¿O no? ¿Viste? Eh, te dicen una cosa y decís, mm, no sé. Eh, claro, seguro. Y... <ríe> todo es relativo, ¿no? Ahora, lo único seguro es que Dios no cambia. Y Dios no cambia. Y Dios va a ser, es y será nuestra seguridad. Entonces, no sé cómo, cómo, cómo la estás pasando vos, pero yo sí sé que en esta semana yo necesito recordar que Dios siempre va a actuar en favor de su pueblo. Dios Amén. siempre va a actuar en favor de su pueblo. Y más tarde, más temprano, con más este, tiempo, con menos tiempo, aunque permite que, que pasemos algunas situaciones, su mano de poder siempre se va a ver. Siempre se va a ver. Su palabra sigue siendo verdad. Él sigue siendo el Dios, el Señor de señores. Y a pesar de que por ahí nosotros no somos los mejores exponentes, como no lo era Israel, viste que Israel tenía estos, estos ciclos de, de vaivenes, ¿no? Que había un ciclo donde le daban la espalda a Dios y hacían lo que querían, y bueno, y así les iba, y después se, se arrepentían y decían, ¡oh, no, Dios, viste! Bueno, y dice, soy igual, soy yo igual. Me miro y digo, soy yo. ¿Cuántas veces me he mandado a las mil y una y este, eh, me fue mal porque me fue mal porque eh, y, y después voy, vengo arrepentido? Señor, no lo voy a hacer nunca más, no, señor, perdóname. Y, bueno, y, ¿no? y ahí me pongo, y qué hace Dios, me dice, no, nah, no te creo nada, nah. salí de acá, mentiroso. No, no me dice así Dios, ¿no? Y sabe Dios que yo me voy a volver a meter la pata. Lo mismo, Dios me recibe y me abraza, y me dice, dale, vení, vamos a empezar de nuevo. ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque yo no soy tan paciente, o vos sos paciente. Yo no. ¿eh? Por ahí si vos sos paciente, mostrame los tips, porque yo no soy paciente. Yo eh, soy bastante eh, poco, poco flexible. Y, y, y Dios, sin embargo, ya digo, con toda la sabiduría que tiene Dios... Porque él ya vio, ya me vio cuando nací y ya vio mi muerte. Uh -huh. Es más, viste que dice el, el 139, antes de que te formase te conocí. Uh -huh. ¿No? y, y, y lo leíamos en Jeremías hace poquito, sí. ¿no? Eh, o sea, ya, y dice que Dios ya profetizó sobre mí, ya conocía mi nombre. Y es más, el nombre que me pusieron mis padres es el nombre mío, pero Dios ya tiene un nombre para mí, Dios me llama de otra manera a mí. ¿Sí? Que no sé si coincidirá con el nombre de mis padres, pero Dios me llama de otra manera. Entonces, ya profetizó, Él ya sabe todo. Y como ya sabe todo, ¿sabe las macanas que me voy a mandar? ¿O no? ¿O pensé que Dios no sabe las macanas? Sí, obvio. ¿Sabe, no? Porque quizás nosotros nos fallan diez veces. No, ya está, hasta acá. <ríe> sí, ya. Y desde que nacimos no le estamos fallando al Señor, ¿No? <ríe> ¿Viste como el referí que te dijo por aquella, para aquella, para aquella, por aquella? Por aquella, por aquella. <ríe> y te saca la tarjeta, ¿no? <ríe> claro más sí. y ya está. Sí. Nosotros, ¿no? Sí, nosotros le ponemos límite. Sí, porque si no me estás tomando por tonto. Claro. Sino, ¿no? Me están tomando, ¿no? Me están tomando el pelo, ¿no? Este, nada, no, no. Entonces no. No, me están cachando, dirían antes, ¿no? A mí me cachan. A mí siempre, siempre, viste, me, me pasa, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Y Dios qué te dice? Dios dice, no, vení, vení. Te abraza. Me abraza, me, re, me restaura, me renueva, me da nuevas fuerzas y me dice, dale, vamos juntitos y seguimos adelante. Uh -huh. Y sabe que a la vuelta de la esquina yo soy un tiro al aire. Y soy como Israel, viste, que, que ahí, fíjate que termina el 31 y dice, y hubo 40 años eh, de paz. Sí, de paz. De paz. ¿Sí? 40 años. Habíamos visto antes 80, ahora con AOD 80, ahora con Barak, con, con Débora, Débora y Barak 40, ¿viste? Y va bajando, va bajando los sí. sí, Y paz. Pero parece que esa paz no fue duradera. Y conmigo pasa lo mismo. Ojalá que empecemos a revertir esos, esos ciclos. Esos ciclos donde eh, ya empecemos a aprender, vos, yo, cada uno de nosotros, a aprender a no repetir las situaciones que nos alejan de Dios, a no repetir los errores que nos van dejando atrás, porque después las consecuencias son malas. Y por más que la gracia del Señor viene y por más que el Señor me vuelva a perdonar, las consecuencias que voy dejando son malas. ¿sí? Y mal que mal, cuando comienzo a cambiar estos patrones y le digo Señor, ayúdame a cambiar, el Señor comienza a hacerlo. ¿Sí? Y por ahí hay situaciones que se revierten rapidísimo, hay otras que no se revierten tan rápido, no importa. Volvamos a Dios. La justicia de Dios es lo más confiable. ¿Sí? Y con esto te quiero decir, aún que si tenés injusticias en tu propio, en tu propio, este, eh, en tu propio círculo, eh, si tenés inclusive hasta juicios que parecen que no te están saliendo, o que parece que la justicia este, local no te está dando eh, eh, la importancia que le tiene que dar, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dios va a terminar haciendo mucho más de lo que nosotros esperamos. Eh, te termino y, y, y cierro con esto. Estaba el, el sábado, eh, bueno, yo te cuento que por ahí voy a... a ya este fue el último sábado que fui a Mercedes. Y me bajé otra prédica de, de Satirio dos Santos. Ah, sí, estoy escuchando. Sí. Bueno, buenísima esta prédica. Él cuenta en un momento, dice que mientras está eh, en ese llamado que él tuvo para ir a, a Cúcuta, él va de, de Brasil a Cúcuta y tiene que atravesar toda la selva amazónica. Uh -huh. Y en el momento en que fue, esto fue hace como 40 y pico de años atrás, no había uh -huh. un avión, o sea, no, no, podía, no, no había un solo vuelo sino que este, ni siquiera había combinaciones de vuelos, tenía que eh, ir atravesando por tramos y atravesando la selva, porque si no se tenía que ir, que ir como a Estados Unidos y volver a Colombia, una cosa, una locura, y no tenía tanto mm. dinero como para hacer eso. Entonces, él dice, bueno, vamos a, a, a ir atravesando, y van atravesando, van atravesando, y dice, bueno, tuve que atravesar la selva. En uno de esos, de esos días que atravesó la selva, cuenta él que este, se queda en una ciudad, en un que no era una localidad muy grande, pero que se queda encerrado porque las crecidas de los mismos ríos, de los afluentes del, del, del Amazonas, hicieron que ya no se podía ni ir para atrás ni avanzar. Tenía que esperar que baje el río a, para seguir. Entonces, se quedan ahí, se quedan en esta ciudad. Esta ciudad dice que era una ciudad pequeña, pero una ciudad que tenía todas las enfermedades este, tropicales o subtropicales. Todas las enfermedades desde paludismo y bueno, inclusive hasta lepra y había en la ciudad. Y él estaba desesperado, este, sus niños chiquitos, este, su esposa, y, y en un momento dice que, que, que se desespera y, y sale, salió a, a caminar y a orar. Y en esa oración comenzó a... a a preguntarse, Señor, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los pastores que, que, que, que me apoyan? ¿Dónde están? ¿Y, y, y dónde, dónde, y dónde, dónde? Hasta que un momento eh, dice que siente la presencia del Señor que le dijo, no tenés que seguir hablando porque lo que estás haciendo es murmurar. Ponete a adorar. Dice que bueno, que él se compungió y dijo, Señor, tenés razón, porque yo no vengo acá por. por porque yo quiero, sino porque vengo por tu palabra, y bueno, Señor, si sí. nos tenés acá es por un propósito, y vos vas a cuidarnos, dice sí. que sí. lo increíble fue que pasaron casi tres meses haciendo este viaje, desde donde salieron sí. hasta a llegar a Cúcuta, Colombia, y no se enfermaron nunca, sí. nadie, nadie se enfermó. Bueno, bueno, él ora y dice, bueno, y ahí este, cuando oramos, cuando comenzamos a adorar, dice, eh, es increíble cómo salimos de la murmuración y entramos en la adoración. Y él decía, salí de la murmuración y comenzá a entrar en la adoración. Y a mí esa frase me pegó porque digo, wow, ¿viste? Claro, claro, viste si no voy a seguir este, eh, en la murmuración y bueno, la cabeza no me para y va, va, va, va, tengo que salir. Y te doy un consejo si querés hacerle caso a Satirio no me hagas caso a mí, a, eso. a Satirio Santos y, y salgamos de la murmuración y entremos en la adoración. ¿sí? Por ahí que sea un desafío para, para mi vida y te lo comparto para vos. Entonces, bueno, pasa el tiempo, pasan unos años, y se encontró con un misionero, un misionero estadounidense, este, en, ahí en Colombia, que le dice le dijo a Satirio, vos sabés, Satirio, que eh, te están invitando de una universidad en en Dallas, allá en Estados Unidos, porque quieren escuchar al, al misionero que pasó la selva. Dice, ¿y qué clase de universidad? Dice, no, es una universidad que da un doctorado de teología y, y como se están recibiendo los alumnos que se reciben, quieren escucharte. Entonces Satirio dice, no, pero yo soy predicador de la calle, yo no soy predicador para sí. universidades, para doctores. Dice, tendría que buscar a otra persona porque mi mensaje es un mensaje muy sencillo, es un mensaje... Este, cristocéntrico y, pero no, no, no tiene grandes, este, eh, grandes revelaciones en la palabra. No, dice, te quieren escuchar a vos. Bueno, dice, voy a ir. Así que Satirio dice, empezó a orar y estaba como diciendo, uy, este, ¿qué, ¿qué me va a pasar? Eh? ¿Con qué me va a encontrar viste con tanta gente? Y dice, ya me sorprendí cuando subí al, al, al avión y era en primera clase, nos habían mandado los, los pasajes. Claro, vio en primera clase, y me acordaba, digo, yo, ¿cómo crucé la selva? ¿Viste? Y ahora en primera clase me estoy yendo, Dios. Bueno. Entonces, ahora, ahora, y lo y le toca, Y se estaba temblando, y, pero cuando empecé a hablar, el Señor dice, vino con una palabra, una unción, bárbaro, eh, Dios se derramó, pudo hacer hasta, hasta un llamado en el momento, y se me dieron 45 minutos, como dos horas estuvimos ahí después hablando y adorando, y bueno. Terminó mi, mi, mi, mi prédica, hicieron la, la entrega de los diplomas, eh, todo el acto académico, y al final, este, cuando ya, ya están cerrando el, el acto, este, lo llaman de nuevo a Satirio, y dice, le queremos dar a Satirio, eh, al, al misionero, le queremos dar una ofrenda. Entonces, le da una ofrenda, le dice, esto es lo que juntamos con los eh, alumnos, con los egresados, y se lo queríamos dar a usted, Dice, esta es una ofrenda, pero que no es para la, la obra misionera, no es para la iglesia, no es para el ministerio, es para usted, es para usted, para su esposa, para su familia. Dice, no, no, no, no podía creer, dice son diez mil, dólares. Diez mil dólares. Dice, Pero, ¿por qué? Dice, ¿por qué me dan esto? Y el al alumno le dice, porque la selva paga bien. Y entonces dice que ahí el Espíritu Santo lo llevó a ese día, cuando él estaba en su, en su protesta y que le dijo que adoremos. Y te dejo esto porque lo que dice es tan profundo que tu selva va a terminar pagando bien. Tu prueba va a terminar pagando bien. Tu necesidad o tu aparente crisis va a terminar pagando bien. Porque lo que Dios permite en tu vida es para mi bien, es para tu bien. ¿Qué te parece si oramos y cerramos? Gracias Señor, gracias porque este tiempo es un tiempo hermoso, gracias por esta palabra, y gracias porque eh, al ver este cántico de, de Débora, nos anima a agradecerte, a ponerte a vos en primer lugar, porque vos sos el único que, que sos nuestra justicia y sos nuestra seguridad, el único que no cambiás, el único que siempre permaneces igual. Gracias por todo lo que nos estás dando, oramos aún por los que están enfermos, por los que están pasando situaciones problemáticas, por los que están en sus crisis económicas, sociales, sentimentales, familiares. Oramos, Señor. Gracias porque hasta acá nos ayudaste y porque nos vas a seguir ayudando. Gracias, Señor. En tu nombre te bendecimos y te damos a ti la gloria. En tu nombre. Amén. Bueno, amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Cerramos acá esto y me comprometo a pasarles que al final no pasé la vez pasada, pero ahí pasamos esto que está allí. Así que, bueno, muchas gracias a los que están acá en forma presencial y a Mónica, Isabel, a María Laura, a Norma, a Ingrid, a Vero, a Alejandra, a Isaura. Muchas gracias. ¿eh? Bendiciones y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.